Hola bienvenidos a otro nuevo video. hoy no está Lalo 104 Lucky, pero yo les sortearé algo el día de hoy ya que Lalo 104 Lucky no sortea nada XD. El día de hoy sortearé para este I'm Left 4 de A2 a aquellos que no tengan este juego. Los requisitos son, suscribirse, dejar tu comentario, dejar tu like, activar la campanita, y compartir este video XD. Está muy fácil. Les hablo Locuendo y nos vemos hasta la próxima XD. Váyanse, váyanse por lo de acá, por acá. Derecho, derecho, váyanse por la gasolina. Gasolina derecho, gasolina, por la el váyanse por la gasolina de derecho. ¡Oh, shit! ¡Watch out! Building the generator. Got it. And grabbing some first oh, Great shot. Hey, watch, watch out! Vamos allí con la Got it. Go. Incoming! Look out! Hey, look out! Vamos con llama, vamos con llama, vamos con las vamos Dale, Hello? I got one. I got this can. Take this. I sound. got it. I got it. I got it. I got it. I I okay, Okay, okay, okay. Watch out! Another one in. got it, I got it, got it, I got it, Allá, por la de la hacienda. I hear a hunter. Lalo, sígueme, sígueme, la, la, esta got it. got it, got it. Un momento. ¿Y qué estará haciendo Lalo 104 Lucky en este momento? ¿Y por qué me dejó para que terminara este video? Pero no le dije que iba a sortear algo XD. Bueno, mejor terminemos con este video ya de una vez. lo veo? hijo de la chingada, dejen de estar viendo memes pendejo a la verga me voy a la verga perro y cálase a la verga, cae su puta madre a la verga la verga, verga esos ya voy, ya, ya, mi, ya ir, voy ya voy, ya voy, ama, ya voy ya Dale, revívelo, revívelo. ¡Puta, madre! ¡Puta y esputer! ¡Mique, bebé! ¡El hombre Vamos. ¡No! ¡Me mató! ¡Me <laughs> <génque> ¡Vete rápido! ¡Eh, no de reworkes! ¡Quitaré! ¡MP! ¡Todo, todo, todo! ¡MP! ¡Oh, de nuevo, bueno antes de acabar con este vídeo, quería recordarles sobre algo que me dijo Lalo 104 lucky el vídeo que les había dicho sobre misión Matrix y empezaré a jugar Geometry Dash y les tengo una sorpresa, bueno después lo verán XD, nos vemos hasta la próxima.